Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia Birli, creadora del programa Ventas con Herset. Y en este vídeo quiero hablarte acerca de el peor error que cometía en mis llamadas de venta. Realmente te voy a contar cuál era el motivo que hacía que todas mis llamadas de venta terminen en un me lo voy a pensar, voy a verlo, lo voy a consultar con mi pareja, le voy a dar una vuelta y te digo algo, no termino de estar segura, voy a comparar con otras personas a ver qué me cuentan y luego te digo si comenzamos a trabajar o no. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué mis clientes me ponían estas objeciones? Bueno, yo en ese momento no lo sabía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 con Herset. Así que suscríbete, no te lo pierdas, forma parte de esta comunidad y ahora sí, dicho esto, te voy a contar cuál era ese error que me impedía cerrar mis llamadas de venta con éxito. ¡Vamos a ello! Como te decía anteriormente, en este video vamos a hablar acerca de cuál era ese error que me impedía cerrar mis llamadas de venta. Cuál era el motivo por el que mis clientes me ponían objeciones después de ya haberles contado toda mi propuesta, cómo íbamos a trabajar, qué íbamos a hacer, qué incluía mi servicio, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando parecía que estaban decididos, que todo les había cuadrado, me decían... Bueno, eh, lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta, voy a ver precios con otras personas, lo voy a hablar con mi socio, lo voy a hablar con mi pareja. Mm, todavía no termino de decidirme, quiero pensar un poquito y ya cualquier cosa, yo te llamo. Evidentemente, después de todo eso, lo que sucedía era que nunca más volvía a saber nada de estas personas. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cuál era el error que yo cometía? Bueno, el error que estaba cometiendo era que no sabía escuchar. Pero esto te lo voy a desmenuzar, porque seguro que habrás escuchado muchísimas veces que escuchar es fundamental para la venta, que tienes que aprender a escuchar, que tienes que utilizar la escucha activa, pero realmente, ¿qué es esto de escuchar de forma activa? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Porque me dirás, a ver Cecilia, yo cuando estoy hablando con una persona estoy escuchando lo que me está diciendo, estoy analizando lo que me está eh, contando, entonces... No entiendo por qué el error es no saber escuchar, ¿cómo no voy a, a escuchar si tengo a alguien al, al otro lado del teléfono o al otro lado del ordenador si estamos, por ejemplo, en una videollamada? Bueno, te explico. Lo que sucede muchas veces es que estamos escuchando ¿sí? a, nuestro, a nuestro cliente cuando estamos en una, en una llamada de ventas, pero... A su vez, que estamos escuchando lo que esa persona nos está diciendo, estamos pensando, ah, a ver, me dijo tal cosa, ah, eh, yo ahora le voy a preguntar tal otra. Si usas un guión, además, eh, olvídate de poder escuchar con atención porque estás más pendiente a lo que tengo que decir ahora, la pregunta que viene, esto ya me lo contestó, esto ahora no tiene sentido, le pregunto esto, me animo, no me animo eh, no hemos creado química como para que yo ahora le suelte esta, esta pregunta eso ya me lo contestó, así que mejor salto a la, a la siguiente, a la siguiente tampoco me cuadra, entonces no estás pendiente realmente a lo que el cliente te está diciendo, crees que estás escuchando pero en realidad estás pensando en otra cosa, por ese motivo siempre digo que es mucho mejor vender de forma natural, vender con tu personalidad sabiendo cuál es la estructura de la venta y no atándote a un guión pero bueno, retomando el tema de eh, la escucha eh, cuando nosotros estamos escuchando a nuestro cliente pero estamos pensando en ahora le voy a decir esto, ahora viene esto, ahora tengo que eh, contarle esto esto otro, esto seguro que me lo está diciendo porque no tiene presupuesto, esto me lo está diciendo porque no tiene dinero, esto me lo está diciendo porque tal tal cosa o tal otra, lo que sucede evidentemente es que estamos desconectando de parte de la información que ese cliente nos está proporcionando. Estamos escuchando para responder en vez de estar Atentos a escuchar y apuntar lo que ese cliente nos está diciendo. Cuando el cliente nos está contando su situación actual, cuando el cliente nos está contando la situación a la que quiere llegar, cuál es su situación deseada, nos está brindando toda la información que necesitamos para poder presentar nuestra propuesta de valor. Pero, ¿qué sucede? Que llegamos a una llamada de ventas, escuchamos, aunque le prestemos toda la atención del mundo, aunque no tengamos un guión, tenemos ya en mente automatizado un speech de venta de cómo yo pre presento mi propuesta de valor. Entonces, si yo te voy a ofrecer, por ejemplo, a ti un servicio de mmm, masajes, vamos a poner un, un ejemplo, ¿no? Un servicio de masajes. Y yo ya tengo estructurado que mi servicio de masajes es un servicio de masajes en donde analizamos... Eh, qué es lo que estás necesitando, por qué te contractura siempre tanto de la, de la espalda, son eh, cinco sesiones, porque hemos comprobado que en cinco sesiones vas a sentirte mucho, mucho mejor y además eh, tenemos flexibilidad horaria porque en nuestro centro atendemos de lunes a lunes, de tal hora a tal hora y tal no sé qué y esto vale tanto, pero además si lo compras ahora tienes esta promoción que no sé qué, que no sé cuánto, pues probablemente cuando llegue el momento ¿no? de, de hablar de esa propuesta, digamos todo esto que yo te acabo de, de contar. Y en algún momento nos centremos en aquello que el cliente nos había comentado que era importante, que era interesante y que estaba necesitando. Porque quizás a esa persona le da igual si eran 5 o 10 sesiones. Si el centro tenía disponibilidad horaria o no, porque tal vez te ha comentado, mira, trabajo por mi cuenta, soy mi propio jefa, así que el tema horario no es un, no es un problema para mí. Puedo eh, desplazarme en, en cualquier eh, momento. Me da igual que sean 5 o 10 sesiones, lo que quiero es que me quites este dolor de espaldas que no me deja dormir, este dolor de espaldas que no me deja eh, trabajar tranquila, este dolor de espaldas que me impide eh, eh, agacharme y poder levantar a, a mis hijos, este dolor de espaldas que me está impidiendo hacer deporte, ¿no? Entonces nos estamos centrando en cuestiones que no tienen nada que ver y que no son relevantes para nuestro cliente, en vez de enfocar nuestra venta desde este lugar, es decir, en vez de decirle a nuestro cliente, mira, eh, vamos a poner el ejemplo, mira María, te cuento, eh, entiendo perfectamente lo que te está, lo que te está sucediendo, no te preocupes, vamos a trabajar en, en ello. Te voy a explicar un poco cómo es eh, nuestro, nuestro servicio. Son cinco sesiones, ¿por qué? Porque este dolor que tú me estás comentando que tienes, que te impide eh, hacer, hacer deporte, no podemos trabajarlo en una, sola, en una sola sesión. El objetivo de estas sesiones es que tú vuelvas a hacer deporte, pero que hayas... Eh, no sé fortalecido tu espalda que eh, hayas mejorado tu postura entonces no solamente te estamos ofreciendo el típico masaje en donde vienes a un centro, te hacemos un masajito y ya está, sino que además te estamos ofreciendo que mejores tu postura esto también te va a ayudar de cara al deporte, de cara al trabajo de cara al no sé qué, no sé cuánto todo esto evidentemente no lo estoy inventando como verás porque yo no soy experta ni, ni, ni en masajes, ni en fisioterapia ni en centros de estética, ni nada por el estilo pero lo que quiero que entiendas es la perspectiva con la que enfocamos la propuesta de valor. En ningún momento le empecé a hablar de, eh, no, si sí, eh, son cinco sesiones, vale tanto, pero no sé qué, pero no sé cuánto, pero la flexibilidad, pero esto, pero lo otro, la camilla... No le interesa eso a mi cliente. Ahora si mi cliente me dice, mira, yo la verdad es que lo que quiero saber es cuántas sesiones son, cómo es, y sobre todo saber si eh, hay flexibilidad horaria, porque yo a veces trabajo a la mañana, a veces a la tarde. En ese caso, sí que lo voy a contar. Tenemos flexibilidad horaria, no hay problema, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero eh, muchas veces damos información como parte de nuestra propuesta de valor que realmente no tiene, valga la redundancia, ningún valor para nuestro cliente. Entonces estamos perdiendo el tiempo en contarle cosas que no son importantes y dejamos de contar otras que sí lo son. Entonces, a la hora de presentar tu propuesta de valor, no se trata de contarle todo lo que haces y con qué máquina... Eh trabajas, ¿no? Porque muchas veces a mí me ha pasado de ir, por ejemplo, a centros de eh, estética de fisioterapia que me digan, no, tenemos esta máquina que es la última, esta marca, no sé qué, no la tiene nadie. Mira, a mí me da igual, dime si me vas a ayudar a resolver este problema que, que tengo. La máquina lo dejo en tus manos porque yo realmente no entiendo de máquinas, no entiendo de fisioterapia, no entiendo de nada de esto, entonces me da igual. Lo que quiero saber es si me vas a ayudar a quitarme este dolor que llevo dos noches sin poder dormir, que llevo dos días sin poder trabajar en paz porque estoy más pendiente de que me duele, de que cómo me pongo qué hago con eh, mi espalda para poder trabajar de forma tranquila, para no estar pensando en me he tomado la pastilla, me tengo que tomar otra, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, el peor error que cometemos en una llamada de ventas es no saber escuchar, pero por esto que te he estado contando porque sé que muchas veces decimos no, si yo escucho, yo escucho sí, pero escuchas para contestar escuchas para ver qué es lo siguiente que tienes que decir escuchas para ver a ver qué objeción me pone y a ver para dónde doy la, doy la vuelta escuchas para ver si al cliente le va a parecer caro no le va a parecer caro y ver qué le digo, cómo se lo digo eh, qué le ofrezco le doy 90.000 posibilidades más, más y no, no es eso es escuchar para entender qué le está pasando a ese cliente y poder presentar una propuesta acorde a lo que esa persona nos ha transmitido que le está sucediendo. Y en función de ello, sí vamos a conseguir que no lleguen objeciones, vamos a conseguir que si lleguen esas objeciones tener la información para rebatirlas, para darles la vuelta y que esa persona quiera trabajar con nosotros y sobre todo vamos a conseguir que esa persona entienda lo que le vamos a aportar y que el precio pase a ser algo secundario. Cuando nosotros estamos aportando un valor realmente a esa persona, eh, lo que vale nuestro producto o nuestro servicio pasa a un segundo plano no es lo más importante ahora, si tú me hablas de cantidad de sesiones eh, horarios, etcétera, etcétera máquinas y, y demás solamente me quedo con ¿cuánto vale esto? porque es lo mismo que me ha dicho todo el mundo no veo ninguna diferencia entonces, yo cuando busco a un profesional quiero a alguien que me ayude a resolver mi, mi problema y si no si no veo a nadie que me ayude a resolver concretamente ese problema, de todas las opciones busco la que me parece a mí más acorde para eh, resolver mi, mi problema y que además me salga más, más barata. Porque por qué voy a pagar de más teniendo la posibilidad de pagar, pagar menos y recibir lo, lo mismo. ¿sí? Entonces en ello te tienes que centrar a la hora de vender tus productos o de vender tus servicios, escucha, atiende y toda esa información lo utilizas para presentar tu propuesta de valor. Espero que lo hagas y que me lo cuentes aquí en los comentarios o que me dejes tus dudas, preguntas, sugerencias de contenido porque siempre leo y respondo a todos, todos, todos los comentarios y sobre todo los utilizo también para poder crear contenido que sea realmente útil para ti, para que encuentres dentro de este canal contenido que te ayude a ver resultados y contenido que te ayude a tomar acción. No te olvides que a vender se aprende vendiendo. Así que a por ello, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones y no te olvides. Nos vemos la próxima semana por aquí en un nuevo video. Chao, chao.